bienvenidas sean las nuevas suscriptoras y a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo bien, para empezar los materiales que vamos a necesitar para hacer y decorar esta hermosa sandalia vamos a utilizar el pegamento x 6000 utilizaremos también el pegamento frío también vamos a utilizar una yarda de rhinestone pueden ver vamos a usar un una encendedora tijera y vamos a usar este flequillo o también lo pueden encontrar como su tache pero aquí mayormente en república dominicana lo conocemos como flejo vamos a utilizar este tipo de flejo para hacer esta hermosa sandalia bien para empezar lo primero que vamos a hacer es vamos a colocar esto por aquí y esta va a ser nuestra sandalia bien, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro sutache o nuestro flequillo y vamos a hacer esto vamos a proyectar para poder cortar proyectamos nuestro trabajo o regularmente medimos Bien. lo ponemos aquí y vamos a cortar justamente vamos a cortar aquí pero vamos a dejar un espacio por ejemplo para que nuestro flequillo no llegue hasta esta parte porque si no se va a ensuciar lo primero que vamos a hacer es cortar porque ya medimos así cortamos y vamos a retirar despacio uno y con la encendedora vamos a quemar de esta forma y vamos a dar unos pequeños toques de este lado vamos a hacer lo mismo también de este lado ya yo lo tengo lo tengo listo pero quería enseñar tienen que hacerlo de los dos lados y esto va a quedar, lo ponemos a un lado y ahora vamos a utilizar el maldito. Damos vuelta para poder colocar el lado contrario y esperamos que el maldito baje. Así de esta forma. si oye a alguien comiendo es un bien de esa forma, ahora vamos a sostener y vamos a abrir un poco y vamos, no vamos a pegar justamente en la orilla sino un poquito más arriba vamos a dejar por lo menos vamos a subir los 2 centímetros de esa línea que tiene la sandalia vamos a hacer esto y nos vamos a ir justamente a la esquina. Miren lo que les estoy diciendo. Tenemos que dejar un poco para que la sandalia no se ensucie. Y vamos a colocarla así de esta forma. Y llegamos aquí. Y aquí está. ¿Ven? Miren. Dejamos un poco. Con nuestro dedo damos pequeños toques. Y vamos a seguir colocando nuestro flejo bien de un pequeño estoque hasta que esté totalmente recto o esté lineal para que quede no quede un fleco más arriba ni otro más abajo así de esta forma subimos un poquito y dejamos que el pegamento seque, ¿bien? Bien, ahora vamos a continuar con la otra parte que viene siendo esta línea que está aquí. Vamos a medir así, de esta forma, que quede sobre este fleco que está aquí. Miren que todavía no he retirado esta parte que viene siendo para que el fleco se abra. Y vamos a hacer lo mismo. Proyectamos de esta forma, así, antes de cortar, lo sostenemos y cortamos aquí, no muy al ras, porque acuérdense que vamos a cortar. Miren, aquí retiramos uno y con la encendedora quemamos y damos un toque aquí lo hacemos por igual retiramos uno y con la encendedora damos un toque bien. tomamos nuestra sandalia y vamos a repetir la misma operación bien, colocamos pegamento no pegue, miren tiene que poner ni muy, ni muy poquito pegamento ni bastante para que después no se le haga un barre y tampoco queremos que nuestro pegamento dure mucho secando si ponen poco pegamento el pegamento pone seca mucho más rápido se adhiere mucho más rápido estiramos y listo, miren ven lo que les estoy diciendo tienen que dejar unos pequeños espacios cuando quitemos, retiremos esta parte el fuego se va a abrir así. así de esta forma ahora vamos a colocar nuestra, nuestra tercera línea y seguimos siempre repitiendo el mismo paso lo ¿Sí? que hacemos simplemente proyectamos y aquí cortamos recuerden que vamos a cortar no siempre al ras así de esta forma y vamos vamos a cortar aquí para esto yo utilizo alrededor de una yarda y media para elaborar esta sandal y aquí voy a retirar uno así de esta forma y voy a quemar y ahora vamos a pegar bien entonces trabajamos con la raíz ya que están todo ya que está todo pegado hicimos el mismo procedimiento de colocar los flecos y los fle los flequillos o el sutache en otro sitio ejemplo, se puede se puede encontrar como su tache, aquí lo nosotros llamamos flequillo y vamos a trabajar entonces con el pegamento Ace Smith ¿por qué vamos a trabajar con el pegamento Ace Smith? porque es mucho más para, para temas de bisutería por ejemplo esto tenemos que trabajarlo con un pegamento que se adhiera y que nos proporcione la seguridad de que esto no se va de pegado Aparte de eso, el maleto puede ser que dañe tu pieza, la ponga oscura y el pegamento dice cismil no, no la pone oscura. Bien, ahora miren, siempre he hablado del pegamento y seis6000 si no tienen la jeringa para trabajar esto, lo pueden hacer directamente. Si no tienen, si no quieren trabajarlo directamente, lo que pueden hacer es tomar un palillo pero yo lo voy a hacer directamente y hacer esto vamos a poner pegamento bastante pegamento en toda la orilla así de esta forma ahora mismo no tengo jeringa para mostrarle no pueden cruzar para este lado para que no se le vaya a dañar o el fleco no se le adhiera al pegamento bien ahora voy a tapar mi pegamento y lo que voy a hacer es tomar mi riston para este para esto utilicé alrededor de yarda y media este riston es mucho más abierto que el que usualmente y es un poquito más grande que el que usualmente trabajamos yo lo que voy a hacer es que lo voy a ir le voy a ir dando pequeños toques adheriéndolo al pegamento así de esta forma háganlo despacio con cariño y amor miren siempre empezamos por, miren y nunca vamos a llevar el raystone hasta esta parte simplemente es colocarlo dejando un pequeño espacio aquí yo voy a traer mi alicate especial especial para cortar raystone miren aquí donde está en un video anterior le enseñé le enseñé ese es winning bien, miren aquí ya la primera parte de los ya está adherida y está pegada, ahora vamos a, vamos a hacer la siguiente línea como ustedes pueden ver, si lo pueden notar queda suficiente pegamento y vamos a comenzar desde este esta esquina pero vamos a dar una vuelta lo voy a poner del lado contrario donde está la perla para que se vea diferente así para que no caigan el mismo color miren aquí miren lo que me pasó aquí voy a tener que cortar mi raíz aquí de esta forma porque miren se no tiene se salió un uno de los de las perlas, entonces lo que yo voy a hacer es cortar estos dos así estamos trabajando con nuestras manos así que no se asusten si el pegamento se le adhiere a la mano si hacen mucho reguero eso es parte del proceso ¿Okay? seguimos adheriendo Y aquí vamos a cortar en uno. ¿Sí? Esto ya he hablado de la Isis Tienen que esperar que seque. Tienen que ver sus proyectos. Tienen que darles pequeños toques. Tienen que tratarlo con amor y cariño y vamos a esperar que seque ya su trabajo está finalizado miren qué belleza y es algo diferente es algo diferente para hacer para darle un toque diferente a sus sandalias ahora que esto va a estar, va a estar de moda eh, esta viene siendo la tendencia de verano de primavera verano del 2022 y miren qué belleza miren. Se ve muy lindo, muy delicado. La pueden hacer en color también. Ahora, esta es la parte que nosotros quitamos de aquí. Mira. Quitamos esta parte así. Simplemente tenemos que calarla y queda así de bello. Miren qué lindo. Ven cómo queda. ¿Ven? Ahora chicas, si te gustó lo que viste o lo que ven, chicas y chicos, porque sé que hay chicos también que mirando este canal. Si te gustó lo que viste, por favor suscríbete a nuestro canal, regálanos un like y comparte nuestros videos. Siguen en todas las redes como El Rincón de Rosy y no te olvides de suscribirte y de enviar este video a la persona que más te guste. Por favor suscríbanse y compartan. Nos vemos pronto a hacer otra entrega de El Rincón de Rosy. Bye, se le quede a todas. Miren qué belleza. Vamos a esperar que seque el pegamento. Bye.